Momento de revisar las informaciones desde Oruro, estaremos conociendo que, cómo ha incrementado, cómo ha mejorado la producción de quinoa en nuestro país, además de exportaciones, entre varios aspectos. A continuación es momento de establecer contacto junto a nuestra compañera de trabajo. ¿Cómo está Neisa? Buenos días, bienvenida. Buenos días Lorena, un saludo cordial a su persona y por supuesto a quienes siguen la señal de Via la televisión en todo el país, desde la capital del folclore de Bolivia informales, que efectivamente en estos momentos nos encontramos en el centro internacional de la quinoa con el presidente de esta institución, quien nos estará brindando más detalles acerca de los trabajos que se van desarrollando en procura de mejorar eh, todo eh, aspecto concerniente de la quinoa, tal es el caso que se está mejorando también en la producción y se está apoyando a los productores, de el departamento y por supuesto del país. Ingeniero, muy buenos días a nivel nacional en vivo. ¿Mejora la producción de quino en el país? Sí, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la visita. Eh, evidentemente es, eh, mejoró la producción de quino en nuestro país. Es eh, que en 2018 Bolivia llegó a producir eh, 70.763 70, toneladas de quino a nivel nacional, que hay un incremento entre un 5 al 6% con relación al año anterior eh, y desde el año 2014 específicamente la tendencia en nuestro país es a crecer eh, esto hace eh, un dato también importante también se han mejorado los rendimientos de producción de quinoa 2018 el rendimiento por hectárea es de 634 kilogramos, ¿no?, que ha mejorado con relación al año anterior, ¿no?, una parte, eh, estamos empezando un nuevo ciclo agrícola, esperemos de que 2019 estamos en esa tendencia a mejorar la producción de quinoa a nivel nacional. Eh, por otra parte, también quiero aprovechar para mencionar nuestras exportaciones a nivel nacional se han incrementado, eh, hasta el año eh, 2000, eh, el año, perdón, el año anterior, eh, Bolivia ha exportado 32.200 toneladas, 2017. 2018, nuestras exportaciones llegaron a 33.300 toneladas. Esto significa en millones de dólares, 80 millones de dólares que ingresan al erario nacional, 800 millones de dólares que ingresan como divisas al Estado Boliviano. ¿no? Eh, también un dato importante en nuestras exportaciones, ustedes saben muy bien de que en el mes de diciembre iniciamos un nuevo mercado, en el tema de la quinoa, como es la China, donde nuestro hermano presidente fue el que inició con las primeras 40 toneladas de, de quinoa de exportación al país asiático, el último dato, ¿no? al mes a la fecha, al mes de enero, nuestras exportaciones a China alcanzaron a 205 toneladas. De 40 ya estamos en 205 toneladas exportadas a este país, que en moneda mexicana significa aproximadamente medio millón de, de dólares, que también son recursos y divisas ingresan al estado boliviano eh, eh, por otra parte eh, tengo la oportunidad, pero también para informar eh, el consumo nacional de quinoa eh, Bolivia si bien estamos exportando nuestro, nuestros productos están saliendo a diferentes mercados también se ha incrementado el consumo nacional el consumo per cápita de quinoa gestión 2018 es 2.31, eh, que hace 3, 4 años atrás estaba en 1.21. ¿Qué significa consumo per cápita 2.31? En toneladas significa 23.500 toneladas de quinoa que, está consumiendo, que estamos consumiendo los bolivianos. Si nos damos cuenta, exportamos 33.000 toneladas, consumimos 23.000 toneladas, el consumo y las exportaciones eh, están tendiendo a, a llegar al mismo nivel. Y eso es muy importante para los bolivianos porque eh, es necesario y es indispensable de que nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra población consuma quinoa por, por las potencialidades, por los beneficios nutricionales y principalmente de salud que tiene este grano de oro. Y nos vamos a dar paso a nuestra compañera de La Paz, ella también tiene algunas consultas, Lorena, eh, contigo. En cuanto a la exportación, ¿actualmente a qué países se está exportando? ¿Se tiene previsto incrementar, aumentar esta cantidad de países para este 2019? Eh, bueno, nuestras exportaciones actualmente son Norteamérica, ¿no? Canadá, los Estados Unidos, ¿no? como uno de los principales países exportadores. Eh, después está en Europa hablamos de Italia, España Alemania, Holanda eh, también estamos llegando a, al continente eh, Oceanía como es Australia bueno, tenemos diferentes países más de 30 países eh, que hoy por hoy estamos exportando y mire, tenemos por delante nuevos nuevos pedidos estuvieron por acá países del Caribe estuvieron por acá países de Medio Oriente, entonces eh, creo que eh, existe mucha expectativa en poder adquirir eh, la quinoa boliviana principalmente. Se ha hablado, eh, hemos informado hace unos instantes y hemos tenido los datos, hemos conocido cuánto se ha logrado producir durante la gestión 2018, aproximadamente 32 mil toneladas. ¿Se tiene previsto un número similar? O ¿Se tiene previsto que esté incrementando para este 2019? ¿Y cómo se está trabajando en productos derivados de la quinoa? Eh, sí, hay una tendencia a crecer, eh, si bien nuestras exportaciones tradicionales, ya les mencionaba, Norteamérica y Europa, eh, tenemos un nuevo mercado que lo ha aperturado no, en el mes de diciembre. Nuestro hermano presidente y, y juntamente con su ministro, por ejemplo, el mercado de China que está creciendo al mes de enero, ya se han exportado a China arriba de 200 toneladas, ¿no? Eh, que esto refleja mucho de una tendencia a crecer hacia adelante. ¿Cómo se está trabajando en las inclemencias climatológicas, lluvias, sequías que se han estado registrando hasta la fecha? ¿Ha afectado a la producción, a los cultivos de quinoa? ¿Cómo se estará trabajando de ahora en adelante para evitar que suceda aquello? Eh, como toda agricultura, eh, la quinoa eh, y otros productos, la soya, bueno, el altiplano, la papa, está sujeto siempre al comportamiento climatológico principalmente mucho más en el altiplano, es por eso que lo denominamos un grano de oro bajo estas condiciones climatológicas que tiene el altiplano, con presencia de heladas, con presencia de granizadas, de, bueno, a veces tenemos dificultades, pero pues, podemos informar de que en esta gestión, al mes de enero de 2019, eh, la producción está manteniéndose estable, si bien hemos tenido en algunas comunidades, en algunos sectores, la presencia de granizadas, o la presencia de heladas, pero podemos decir en resumen en general de que la producción de hasta, la, hasta el momento a nivel nacional eh, está por buen ritmo. Esperemos de que nuestra producción pueda superar a la gestión 2018. ¿Cuáles son los productos derivados de la quinoa que podemos encontrar? Además, en, en la gestión 2018 también se ha estado trabajando en diferentes productos, por ejemplo, para el desayuno escolar por la cantidad de vitaminas y nutrientes que tiene. ¿Van a continuar con esta hermenéutica de trabajo? Eh, claro que sí. Eh, la industria nacional, la industria boliviana, las diferentes empresas que trabajan en lo que es la transformación de la quinoa, Hoy eh, tenemos una diversidad de productos ya procesados. Hoy podemos encontrar en los supermercados de nuestro país o en los mercados eh, desde hojuelas de quinoa, harinas de quinoa, fideros de quinoa, pasta de quinoa, pizza de quinoa. Podemos encontrar cerveza de quinoa, eh, podemos encontrar champú en, en base a saponina de quinoa. Pues, eh, vemos de que eh, la industria se está diversificando eh, y es otro potencial eh, eh, para, para el sector productora quinoa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, es oportuno y, eh, ingresar a una mayor industrialización de la quinoa, eh, el cual nos pueda generar un, ma un mayor valor agregado y, y, y estos beneficios puedan llegar a la población boliviana. En porcentajes, ¿cuánto ha mejorado la producción de quinoa en nuestro país? Eh, con los datos de producción del año 2000, 2018, eh, con relación al, al, al año 2017, tenemos en un, entre un 8 a 10% del incremento de la producción respecto al año anterior. Estamos mejorando, está mejorando la producción, se, se ha incrementado la producción, como decía un se está incrementando el rendimiento eh, de producción de quinoa por hectárea. 2018 el rendimiento ha sido de 634 kilogramos por hectárea. 2017 el rendimiento era de 604 kilogramos por hectárea. 2017 era de 551. Entonces, eh, se está mejorando el rendimiento. Eso básicamente refleja... Eh, de que la producción primaria a nivel del pequeño productor eh, está mejorando eh, obviamente a, a esto eh, tenemos que decir existen diferentes proyectos del mismo ministerio que está ingresando hoy por hoy podemos ver sistemas de Diego por aspersión sistemas de Diego que el gobierno a partir de los diferentes programas está llegando a las comunidades y el sistema de Diego está ingresando en la producción de quinoa que eh, están eh, mejorando lo que es la producción de quinoa a nivel nacional. Trabajando con los pobladores, quienes eh, trabajan cultivando la quinoa, se realizan cursos también de capacitación, eh, talleres de capacitación, esto para el manejo adecuado, incluso para poder sobrellevar cualquier inclemencia climatológica que se registre en nuestro país, ya sea sequía, sea lluvia, sea helada, entre varios aspectos. Así es, eh, creo que como Ministerio de Desarrollo Rural, a partir de los diferentes programas, en esto incluido lo que es el Centro Internacional, eh, va acompañando permanentemente eh, hacia lo que es la asistencia técnica y la capacitación, ¿no? Estamos, el día de ayer presentamos un programa nacional de la quinoa, un programa que va a llegar a los, produ, a los, a los departamentos productores de quinoa, el cual... Eh, tiene como propósito fortalecer la base productiva del pequeño productor de quinoa. ¿no? Estamos en gestión, estamos trabajando en este programa nacional de la quinoa eh, con el propósito de que la producción de quinoa sea sostenible eh, tanto para los productores como también para las diferentes empresas. Perfecto, quiero agradecerle el tiempo, la información y los detalles que nos ha dado a conocer de qué manera se ha estado trabajando en pasadas gestiones, la producción de quinoa ha mejorado, cómo se estará trabajando además este 2019 para poder fortalecer también en las exportaciones a otros países quienes han mostrado interés en nuestros productos. Le agradezco una vez más el tiempo. Bueno, de soy yo y muchas gracias. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y sin duda lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Neisa, gracias también. Gracias a ustedes, Lorena. Eh, Lorena, perdón, y enseguida retornamos con más información en otro contacto. Claro que sí, la estaremos aguardando. Que tenga un excelente día. 8 de la mañana con 35 minutos. Estas han sido las informaciones en cuanto a la producción y cómo ha mejorado la producción de quinoa en nuestro país y cómo se estará trabajando este 2019.